Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tengo una invitada especial y trotamundos de vocación ¿eh? así que no, no tengo más palabras eh, que para dar, no sé, la bienvenida a Carla con wifi, fi como bien se define ella Buenas tardes Carla Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte aquí y preguntarte un poco sobre lo que todo el mundo yo creo que cada vez quiere más, que es vivir viajando <risa> y en remoto, y en lo que tú eres toda una experta. Ahí vamos, aprendiendo cada día más, yo creo. Sí, bueno, bueno. Pues mira, como gran primera pregunta que hago yo a todos mis invitados es, sobre todo, ¿quién era Carla antes? ¿Vale? ¿De dónde viene Carla uh -huh. y, sobre todo, a dónde va? Un poquito el, el cómo empezó todo esto de, que, de lo que es ahora Carla. Ah, Carla te refieres con Carla con, wife, con Wi-Fi. Sí, imagino, o ¿no? bueno, sí, o cómo eras, cómo eras tú antes de todo esto, de que empezaras a decir, mira, lo dejo todo o, o no quiero esto y decido viajar. ¿De, de, de dónde viene Carla? Mira, yo creo que esa Carla no era tan diferente como uno creería, o sea, siempre fui, o sea, me tocó emigrar muchas veces porque yo soy de Venezuela y luego sí. viví en México y primero viví en Cancún, luego me fui en México, o sea, como que tengo ya historia con el tema de las mudanzas, vale. entonces yo creo que siempre, siempre fui como, siento que eso hizo que yo fuera como un poco más desarraigada las cosas así físicas y y entender que me mudaba tanto era como más fácil poderme mudar. Y, y siempre también fue como muy emprendedora, o sea, toda la vida he hecho todo lo posible por trabajar por mi cuenta, desde vender collares en el colegio hasta hacer cualquier otra cosa. Cuando fui creciendo, obviamente ya formalizándolo un poco más. Y, y yo creo que como que fueron diferentes, o sea, fue como lo mismo hecho de diferentes maneras, obviamente dependiendo de la edad que tenía. Y, y me mantuve haciendo lo mismo como hasta el 2019 algo así, que junto con mi hermano ya empezamos a formalizar todo, conseguimos un socio, fue todo como una ya otra etapa ya mucho más profesional. Vale. Y, y en el 2020 cuando explota todo el tema de la pandemia ya yo empiezo a trabajar en línea, me quedo trabajando eh, como que en la parte de atrás de la estrategia, aunque yo siempre había trabajado en línea, yo trabajaba en e-commerce y el e-commerce pues tienes que empacar y enviar productos, entonces había como mucho tema físico ahí. Y ya cuando contrato empleados, pues, eh, obviamente me quedo otra vez, yo con mi computadora nada más, y ya ahí empiezo a decir, ¿cómo sabes qué hago? Me quedo en México y me quedo un rato más acá, o simplemente, pues, le doy la oportunidad quizás a empezar a viajar un poco. En, ese, en esa idea, pues, yo solo quería como viajar un poco. Yo en ese momento, pues, no había viajado como por mi cuenta, o sea, siempre había sido como con mi papá o con mi hermosa, tipo con algo así, o incluso financieramente siempre había sido como que el viaje familiar que me pagó mi papá y tal. Vale. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a, a, a evaluar opciones de mudarme a otro lado, de empezar a vivir en otro lugar. Yo estaba evaluando España porque mis abuelos eran españoles, tengo nacionalidad española y tengo muchísimos vale. amigos en España, por, de Venezuela. Vale. Entonces dije, bueno, me voy a ir para allá y quise irme un mes al final ese mes se convirtió luego en un año supuestamente nómada y el año nómada se convirtió en dos años y bueno así hemos ido hasta ahora y, y nada y yo creo que cuando yo empiezo a tener ese estilo de vida un poco más o sea un poco más original como más de de como de ser nómada y de cambiarte de lugares y tal yo en ese momento no lo estaba haciendo público porque pues vale. no sabía hacerlo o sea tenía mucho miedo como de empezar a compartirlo en redes porque yo decía sabes no quiero que la gente como que cree que no sé, en ese momento, yo creo que ya ahorita está un poco más de moda, entre comillas, ser sí. mamá. Pero en ese momento era lo más raro del mundo. O sea, tipo, la gente me iba a decir que eso era algo inventado, pues. Entonces, <risa> yo no quería hacerlo, yo no quería compartirlo, hasta que mis amigos empezaron a hacer demasiadas preguntas. Todo el mundo pensaba como, ¿qué? Porque, o sea, yo pensé que te ibas a mudar a Madrid, ahora estás en Lisboa, ¿por qué estás allá? ¿Cuándo vas a volver? Y yo estaba así como que, no, no va a volver. Y era como, ¿por qué? No entiendo nada. Entonces... Ya la gente empezó a tener tantas dudas que dije, ok, lo voy a intentar, voy a empezar a crear contenido. Y, y bueno, eso marcó yo creo que el inicio de esta versión de mí, de Carla con wifi De hecho, me cambié el usuario y todo porque ese vale. personaje no existía hasta, hasta esa decisión. Y bueno, fíjate que lo que yo creí que iba a empezar como un proyecto de que de X, o sea, de que algo que yo iba a ver en dos o tres años y lo iba a recordar con cariño, pues se convirtió en mi trabajo y ya hoy me dedico a este tiempo completo y ha sido bastante interesante ver ese crecimiento así. No, no, sí, lo que estábamos hablando antes un poco de grabar, que has crecido una barbaridad y, claro, has cogido ahí el nomadismo como tu bandera total ¿eh? y, sí. y, y, y te dedicas a ello y además enseñas a ello, ¿no? sí. Sí, sí, sí. En lo, parte, de, parte obviamente de que empieza a crecer la comunidad, pues obviamente llegan muchas personas diciendo, wow, yo quiero hacer lo mismo. Y técnicamente, o sea, te sorprenderías de que hay mucha información, pero no toda la información, eh, o sea, no te voy a decir que es real, pero no toda la información lleva realmente a algún lado. Entonces, mucha gente me escribía y me decía, como sabes, entiendo que quieras, o sea, como que no quieras hacer algo tuyo. Claro. pero me está mareando todo lo que estoy consiguiendo en internet. Entonces la gente me empezó a pedir como algo mío, o sea, de que mira, según tu experiencia, según tus conocimientos, por favor, crea algo y, y enséñame. Y pues en base a lo que la gente me pidió y lo que la gente más me preguntaba, decidí empezar, o sea, saqué un curso sobre cómo empezar a trabajar remoto y claro. no tanto enfocado al nomadismo, sino más como a, a poder trabajar desde tu computadora. Y, y bueno, la, o sea, la, la gente estaba encantada y poco a poco se ha convertido casi casi ya en su proyecto propio. O sea, saqué como una academia que se llama Aprende con Wi-Fi. Entonces vale. la idea es que a largo plazo tengamos más cursos, no solo de mí, sino de diferentes profesionales en diferentes áreas para que la persona pueda como elegir realmente lo que quiere estudiar o algo que realmente quiera aprender y no necesariamente lo que yo hago, porque claro. tampoco quiero ser esa persona que te vende como, oh no, crea contenido. O sea, en su momento yo hacía e-commerce y no quería promover e-commerce como que era el, el, el santo grial, porque pues al final era algo que a mí me encantaba, pero yo entendía que no era un modelo para todo el mundo. Y con content me pasa exactamente igual. O sea, yo a hacer contenido. Creo claro. que todo el mundo puede hacer contenido porque al final todos tenemos algo que aportar pero sé que, o sea, no quiero andar así súper loca de que no, por favor, crea contenido, es lo mejor. Entonces lo que quiero es como abrir un abanico de oportunidades y que las propias personas que son expertas en otras áreas tengan un espacio dentro de esa academia. Así que claro. ya veremos si se, si se logra ese proyecto. Claro, claro, porque a mí me hace gracia eh, lo de que tú te gusta mucho crear contenido y, y tampoco quieres decir a todo el mundo porque yo creo que no es tan fácil crear contenido, ¿eh? Crear contenido no es fácil. Por ¿sí? eso, claro, eso, claro, a eso me refiero, porque a ti te encanta y todo el mundo tal, pero me gustaría que a lo mejor dieras tu versión de que hay gente que dice, ah, no, es que te ve a ti creando tanto contenido, ah, es súper fácil y no es nada fácil. No, no es nada fácil, o sea, a mí me, a mí me da mucha risa porque obviamente yo no sé por qué tendemos a... a a como desprestigiar el, el trabajo de otros si no es lo que tú haces. O sea, uno siempre tiende a poner el trabajo de uno que, ay, no es que mi esfuerzo es el más esfuerzo y tipo, el, el esfuerzo de otros no es igual. Y me ha tocado que la gente me dice, como, es que tú grabas unos videitos ahí ya ganas dinero y es como, eso no funciona así. O sea, imagínate que, por ejemplo, ahorita yo en, durante diciembre estoy haciendo una serie, o sea, bueno, voy a hacer una serie de 31 ideas. Vale. Que son todos los días, o sea, todos los días voy a estar compartiendo una idea nueva para que, uno pueda, o sea, para que alguien pueda ganar dinero por internet. Y vale. esas ideas son de todo, o sea, desde asistencia virtual, copywriting, también lo voy a tocar. O sea, no uh -huh. te la enseño, pero vale. te comento que existes. ¿sabes? O sea, vale. te digo, mira, existe esto, puedes aprender con esta plataforma, no sé qué, puedes vender tus servicios. Así, o sea, como muy de que una pequeña probadita para, para si es algo que te causa algo de curiosidad, investigues más. Y, vale. ese, y, esa, y o sea, esa serie sale en, en short form, que es más o menos en Instagram, TikTok, etcétera, en estos videos verticales, uh -huh. y también estoy haciendo YouTube y el vale. blog. Entonces sale escrito, sale en short form, que es un video aparte, y sale otro video para YouTube. Entonces... Te puedes imaginar que somos cinco personas trabajando en esta serie. Claro. Porque es un editor a tiempo completo, está el, el editor que es el productor, el mismo que me ayuda a grabar. Sí. Está mi hermano que me ayuda a escribir todos los guiones, está mi asistente que me ayuda a organizar todo. Y tenemos una project manager que está ayudando, como que le está dando forma a todo y dice como, claro. mira, falta la miniatura, falta la descripción, falta claro. no sé qué. Porque hay una ciencia detrás increíble, sobre todo si lo quieres hacer bien, ¿no? Claro. O sea, si quieres que realmente sea como un negocio, pues tiene su gran ciencia detrás y obviamente eso requiere muchísimo tiempo. Claro, claro que, oye, me encanta que cuentes esto porque la gente te ve a ti en el vídeo, ah, estoy aquí, ¿cómo hacer esto esto? ¿Qué? Y se cree que eres tú a lo mejor y tu hermano grabando y ya está. Y acabas de decir que soy cinco personas totalmente compenetradas para a lo mejor coger la idea, las cosas, editar, montar, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo empecé haciendo todo yo y realmente, eh, pues para su momento yo creo que funcionó muy bien, pero ya ahorita como que desde que yo empecé, yo empecé únicamente con TikTok vale. y obviamente luego, o sea, el año pasado como en octubre yo decidí empezar a hacer en Instagram, entonces crecí en Instagram, Luego en enero como que empecé a hacer Twitter, entonces crecí Twitter, luego le metí a YouTube, o sea, como que he ido ahí como una a una, y siempre lo he hecho yo, y hasta hace apenas un mes, eh, fue yo estaba 100% sola, o sea, pero llegó un momento en el que a mí no me daba la vida, porque bueno, te podrás imaginar igual, me llegan mensajes, que hay personas que quieren que participe en su podcast, o me lleguen colaboraciones, o me llegan cosas así, y la verdad es que no siempre estoy ahí para, para yo pues producir los contenidos, publicar, contestar claro. mensajes, la, contestar DM, también todo el tema de las comunidades, la gente, la gente se siente muchísimo si no tienes la capacidad de contestarles, entonces también estar ahí de que hola, mira, sí te leí, todo bien, entonces eh, es un trabajón y yo la verdad es que por, aunque creí que podía hacerlo sola, no hay escenario y la verdad yo encantaba que, bueno, que mi proyecto pueda dar trabajo a más gente, creo que también es un sentimiento súper chévere. Claro, no, no, sí, está súper está bien que, que cuentes todo esto y, y cómo ha sido evolucionando, porque al principio empiezas sola, pero claro, luego crece tanto todo que hay que profesionalizarlo todavía más, ¿no? Entonces, ¿cómo. Eh, empieza todo, que ya empiezas a ver que crece todo y demás y cómo empiezas a montar a lo mejor? Cuéntanos un poco lo que he visto en el blog, cómo montar a lo mejor uh -huh. una empresa o cómo son las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de empezar ya a emprender de una forma seria y que no te cuenta la gente porque yo creo que hay mucha gente... Que vive una falsa realidad de Decía, ah, esto es súper fácil Porque voy aquí, monto esto, monto lo otro Y yo sí que quiero que des a lo mejor Algunos pasos de cosas que deberías tener en cuenta Para empezar o algo que puedas contar Oye, yo creo que el tema para empezar O sea, si de verdad lo que una persona quiere es empezar Yo siempre, siempre les digo Mira, no se compliquen la vida y empiecen O sea, validen prueben si es algo que les gusta. Yo siento que también muchas veces solemos como analizar demasiado una situación que creemos que va a tener un resultado y luego lo hacemos y, y, y no tiene el resultado que queremos y nos terminamos decepcionando. Entonces yo creo que siempre es mejor sorprenderte y no decepcionarte. Entonces yo siempre recomiendo como empieza con lo que tengas, no importa que sea feo, no importa que sea sencillo, haz lo que, lo que tengas a la mano. Y ya me a medida de que de verdad pruebes que te gusta y que, y que tienes experiencia y que está funcionando, lo haces crecer. O sea, por ejemplo, yo empecé, cuando yo empecé a crear contenido, yo seguía trabajando en mi empresa e-commerce. E o sea, yo estuve sí. trabajando en, hasta, en eso hasta hace tres cuatro meses que decidí meterme full time con contenido. Y, y yo estuve en eso. O sea, yo literalmente man, o sea, maniobraba mi tiempo de una manera que que yo hacía, trabajaba en el día y en la noche yo de que, ay, tengo que publicar hoy. Y te lo juro me ponía el teléfono así y que, ok, hoy vamos a hablar de este video. Entonces yo así que, bueno, vamos a aprender, no sé qué, y ya lo subía y, y, y ya, o sea, tipo, no mucha ciencia, no mucha nada. En vale. ese momento yo no, yo sabes, yo no estaba en plan de que hacer algo súper profesional, súper producido, cero, cero. O sea, yo decía lo que salga. Y... Obviamente también en otros tiempos siento que ya ahorita el formato el short form al menos ya está un poco más digerido y ya la competencia está más, más ruda, entonces ya tienes que empezar a, a, a mejorar un poco la calidad. Pero en ese momento eso fue lo que yo tenía. Lo que yo dije fue, mira, o sea, yo no sé si esto va a funcionar, si no, nunca fue la intención de hacer un negocio. Pero ya a medida que empecé a crecer, que empiezo a ver la gran oportunidad porque pues la gente estaba genuinamente interesada y la información que hay es muy poca porque... Parte de lo que dices es impresionante cómo la gente se guarda la información. Es algo que me frustra muchísimo porque, ¿Sí? porque la gente quiere aprender, la gente quiere aprender y, y yo creo que, que la gente, no sé si, no sé si es como celos, como que creen que, que porque tú lo compartas le va a ir mal a ellos, o sea, no sé cómo funciona, pero la gente se guarda mucha información, entonces... Yo lo que hice fue empezar a notar que la gente necesitaba información y que pues había una gran oportunidad de gente que realmente quiere aprender. O sea, no simplemente gente que quiere entretenimiento y ya, sino gente que quiere hacer algo con esa información. Claro. Y empecé a, a ver cómo lo podía hacer más negocio. Entonces ahí yo me pongo a aprender de otras áreas. Ya yo sabía de negocios porque yo había tenido mi empresa, pero bueno, me pongo a aprender de ya en un mundo digital, de todo el tema de marketing de afiliados, de SEO, de monetización con AdSense. O sea... De todo ese tema y, y lo que yo hice luego de que ya yo vi que había una, una importancia y que ya empezaba a haber como un poquito de dinero involucrado, 100, 200 dólares al mes, yo abrí una empresa en Estados Unidos, abrí una LLC a mi nombre. Vale. Ya tengo otra, pero la tenía en sociedad y ahorita tengo una ya para mí. Y, y nada, y decidí abrirlo así y concentrar toda la operación con, con esa empresa. Entonces ya... Ahorita, de esa manera que yo lo hago, sobre todo siento que si haces negocios en línea, o sea, si son servicios o productos digitales, funciona muy bien, claro. porque no tienes, que hacer, no tienes que ir para allá, las finanzas son mucho más fáciles, te, te permite cobrar en dólares, etcétera, vale. y, y ya, y yo es lo que empecé fue hacer eso y todo lo empecé a mandar como a la LLC o a hacer a través de la LLC, o sea, colaboraciones con marcas, eh, todo el tema de YouTube, o sea, todo lo que yo pudiera monetizar lo hacía a través de ella y nunca como mi persona. Siento que eso es algo que yo le recomendaría a alguien cuando ya empieces a ver dinero. Sin duda creo que la mejor opción es abrir una empresa. No, no tiene que ser en Estados Unidos necesariamente, puede ser en tu país. Uh -huh. y, y eso te ayuda incluso para diferenciar las finanzas porque yo creo que es súper importante entender que es un negocio y no eres tú. O sea, no eres tú haciendo negocios, o sea, eres vale. tú que trabajas para una empresa, así sea una empresa pequeña, entonces eso, eso es muy importante porque se diferencia mucho en las finanzas, ya yo cometí el error de mezclar finanzas y comprarme un televisor con el dinero de la empresa y, y eso no, <risa> nunca sale bien. <risa> bueno, oye, pues está bien que lo cuentes así para que la gente luego no diga, bueno, me compro esto con la empresa y luego tal, que claro, no, no funciona también así, bueno, está mirando un poco tu blog y la verdad que ahí enseñas un montón de cosas porque hablas un montón de eh, las visas, ¿no? De, de nómadas, ¿no? Porque, claro, yo creo que a raíz de la pandemia, ¿no? Sí que empezó a ver mucho, muchos países a ver un poco el filón del, no, del nomadismo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, ha sido, ha sido bastante interesante. Yo creo que la filosofía tanto del blog como de todo ha sido muy de... Eh, mira lo que yo aprendí, te lo comparto, o sea, como que casi casi que transparente al 100, porque uh -huh. pues no todo lo voy a hacer yo, o sea, ya yo entendí, por más de que a mí me encantaría hacer absolutamente todo, pues no puedo, entonces creo que le, muy, mucho la mentalidad ha sido de mira lo voy a, o sea, mira lo que vi que existe, te lo voy a compartir a ver si te animas a hacerlo tú, y si lo haces es como si yo lo estuviera haciendo a través de ti, porque pues yo no lo voy a hacer, entonces ha sido eso y bueno, me, me ha gustado mucho porque, porque también de arriba me ha ayudado muchísimo a que la gente ya no me caiga excusas diciendo, no, es que imagínate, es que como me voy a ir yo a Portugal, si ¿sí? no tengo visa y es como, hay una visa de nómadas. <risa> o, o mira, pero es que yo no sé ganar dinero por internet, mira, lee esta entrada con tantas ideas. Entonces sí. ya. La gente no me no me da excusas porque ya yo tengo la respuesta. <risas> la, la gente la gente se lanza cada vez más a intentar hacerlo. Sí, yo creo que sí. O sea, a comparación de hace dos años, sin duda sí. O sea, si tuvieras la recepción de mi contenido hace dos años, es muy <risas> diferente a, mi, a la recepción que existe hoy en día. Obviamente ya ahorita está mucho más normalizado. Ya hay más personas haciéndolo. Cuando yo empecé, yo era la única que se autollamaba, o sea, que se llamaba Noma Digital, la única claro. que hablaba sobre este contenido. Entonces, el que otras personas se hayan sumado ha permitido que tenga también más eh, como credibilidad este mundo y que la gente ya no sea como, oh, solo Carla lo hace, sino mira, oh, Carla y tal y tal y tal, también lo hacen. Entonces, sí es posible. Entonces, eso ha ayudado y yo creo que muchas personas están animando. Vamos a ver en el 2023 a ver qué tal. Bueno, bien, bien. ¿De, de todas las, ¿Has probado todas las visas que cuentas o solo algunas? No, yo no he probado ninguna porque ah, la ninguna. gran mayoría de las personas... Vale. No, porque la gran mayoría de países que están ofreciendo ahorita visas, el, yo creo que como el 90% son europeos y yo como tengo pasaporte europeo yo no aplico a ninguna de esas visas porque, ah, porque es como, o sea, yo no necesito un visado adicional para vivir en, en, en ningún país de la Unión Europea, entonces vale. hasta ahora yo no he gozado de ellas, pero conozco personas que sí lo han hecho y, vale. y bien, o sea, muy bien. Claro. Ah, vale, y entonces tú hablas con esas personas y como que te dan la información y tú la recopilas toda y haces el, sí. hace la entrada del contenido para que la gente tenga acceso. Ajá, o muchas veces también lo que hago es como seguir noticias y simplemente cuando veo que anuncian una nueva, investigo un poco más, hay veces que contacto a las embajadas o las embajadas me han contactado a mí incluso, vale. que me dicen, mira Carla, sacamos una nueva visa, habla de nosotros, y es como, ok... ¿Así Entonces... embajadas, embajadas contactan contigo Para que le hable sí. de su visa? Me ha pasado, me pasó con Brasil Me pasó que ah. me escribieron como Oye mira, sacamos una visa, no te gusta ni hablar de nosotros Y nosotros, y yo sí, o sea <risa> No tengo ningún problema <risa> qué, qué guay, ¿no? Que de repente te diga, oye, soy la embajada La embajada de Brasil, ¿tú cómo? Eh, mira, que sí, demostrarte... me escribieron por Instagram De hecho, fue, muy, fue muy, súper <risa> raro La verdad, o sea, tipo, fue algo que no me imaginé Que iba a pasar, pero sí pasó y y fue, y fue chévere, fue bastante interesante porque al final el nicho no es tan, o sea, no es grande. Entonces, yo me imagino que la gente buscará nómada digital o algo así, y, y bueno, en pero, algún lado saldré yo. Pero, pero hombre, yo creo que tú, yo, tú creo que tu nicho es muy grande, ¿eh? ¿No, ¿No es grande tu nicho? El, el de nómada. Mm, yo siento que se. Se siente grande, pero no es, no es tan grande. La verdad es que no. Y, y, entonces, bueno, y entonces, ¿cómo explicas semejante crecimiento? Aparte de tu gran carisma, que se te ve. ¿eh? Bueno, <risa> en, en, en habla hispana al menos no es tan grande. Y yo, yo creo que mi crecimiento es porque yo creo que parte de, de, de mi estrategia ha sido como mantenerme en dos polos. O sea, porque yo hablo mucho de nomadismo, sobre todo en el blog, creo que es en donde más, más como educativa soy, pero tanto en, tanto en Twitter o, por ejemplo, con, en Instagram, TikTok, sí. eh, hago como un mix de educación con viajes. Entonces, hay veces que estoy viajando y como que comparto lo del viaje. Claro. Hay veces que estoy en la casa y comparto algo educativo. Por ejemplo, ahorita en diciembre voy a compartir por educativo, pero hago como un mix de eso y yo creo que eso ha sido parte de, del crecimiento porque obviamente traigo gente interesada en emprender, interesada en ganar dinero por internet, pero también traigo gente interesada en viajar, entonces claro. ha sido bien chévere porque son como gente de como dos nichos diferentes. Claro. Pero que quizás a uno no le interesa, o sea, porque al final sabes, si quieres viajar, probablemente te guste ganar dinero, o sea, probablemente te llame la atención ganar dinero por internet. o claro. si quieres ganar dinero por internet, quizás te guste te llame la atención viajar. Entonces, han han hecho como buen equilibrio ahí. Y creo que eso ha sido parte de, del, sí. de, del éxito, creo yo, porque han sido como dos nichos también se relativamente que Claro, como... y, no, y que, que se complementan, ¿no? Y claro, es que a quien le guste viajar y encima puede conseguir dinero de, de forma remota y seguir viajando, está... Exacto. Claro, está súper bien. Entonces, ¿en cuántos países has estado? Oye, no, <risa> o sea... No soy muy fan de contar países, tengo una app porque me gusta. No, pero, no, pero me refiero, no, no tampoco digas veintitantos, no, pero me refiero, o, o de todos los, venga, voy a reformular la pregunta, de todos, los países, que, de todos los países que has estado, dime tu top 5. Uy, top 5. Venga. Mm, creo que primero, uh, oye... Te voy a decir top 3, no les voy a dar número porque no lo sé O sea, te voy a decir el top 3 y luego te venga, digo los otros dos Venga, top 3 Creo que ha sido Polonia, porque amo demasiado ¿Sí? Polonia Croacia, amo, amo Croacia Vale eh, Portugal, también me fascina Portugal Y los otros dos, creo que Turquía, Turquía me fascinó O sea, me encantó Sí Y... y... A ver, a no ver, qué el último te cuesta Está difícil. O sea, probablemente me va a tocar meter uno de la TAM, que sí, México, quizás. Vale, vale. ¿Y oye, ¿y en Asia no, en Asia no has estado? Estuve en China hace dos años, en el 2019, justo antes de la pandemia, pero Menos por mal. ahora no... Sí, sí, sí, imagínate que fui a China, que si el... yo me fui a China creo que el primero de noviembre del 2019 wow, O hostia. sea, que una semana antes de que explotara todo, una cosa así, sí, sí, sí, fue una locura ¿Y conseguí... viajaste en pandemia? ¿O en pandemia te quedaste encerrada y tal? ¿O conseguiste viajar? Me fui de México en pandemia, yo me fui en septiembre del ah, 2020 Vale, vale pero, pero en España y ya te quedaste ahí sin viajar Estuve un mes en España y luego me fui un tiempo a Portugal y en Portugal sí me quedé varios meses Vale, vale, vale Y entonces, eh, un poquito cuéntanos un poco cuál es tu idea ahora de viajar eh, Si te quedas, vas a un país y ya te quedas eh, cierto tiempo o si no te gusta, cambias ¿Cómo, ¿Cómo te lo planteas? ¿Tú itinerario de viaje o decir, venga, me voy a tal sitio? Porque claro, en tu, en tu modo de vida ahora mismo, yo creo que como no te ata nada, eh, mañana si quieres Ajá. me voy a tal sitio. Entonces, ¿cómo, cómo te lo planteas? Bueno, ha sido, ha sido una mezcla de varias cosas. O sea, al principio estaba como muy motivada para irnos a lugares baratos y conocer. Ya, por ejemplo, creo que los lugares baratos ya los conocimos, entonces... Lo que hemos hecho es como repetir lugares, por ejemplo, me fui a... O sea, llevo dos años yendo a Croacia, llevo, o sea, de que pasando, uno o dos meses allá. Uh -huh. eh, también en, en Polonia me quedé un súper rato, Polonia me quedé un año, bueno, tres meses y luego nueve meses. Entonces fue un gran rato que me quedé ahí sí. porque me encantó, de hecho fue en donde más tiempo he estado. Y, y qué, y bueno, ahorita ya me quedo aquí en Rumanía un tiempito. Pero yo creo que hasta ahora ha sido una mezcla de varias cosas. O sea, por ejemplo, yo me di cuenta que yo prefiero viajar más lento, o sea, yo prefiero quedarme, o sea, agarrar como una base y de ahí moverte un poco, porque al final sí tienes pocas cosas, pero no tienes cero cosas, entonces moverte con mucha frecuencia es, es agotador. Y también mantenerte productivo es, puede llegar a ser un reto, o sea, al menos en términos laborales puede llegar a ser bastante difícil. Pero últimamente lo que he hecho ha sido como una mezcla un poco extraña porque suelo quedarme como un tiempo en un lugar y lo que hago es como quizás escaparme de, ese, de esa base los fines de semana. O sea, que sí, si, no sé, lo típico que te encontraste un vuelo en Ryanair a claro. 15 euros y te vas a un lugar random que no hubieses ido si no hubiese estado barato. Entonces, vale. cosas así hemos hecho y, y me ha gustado. O también, por ejemplo, ahorita el mes pasado estuve un mes, fueron como un mes y medio, de viaje durísimo, o sea, la verdad es que fue agotador porque fuimos a, fuimos a Turquía una semana, luego nos fuimos a Macedonia, a Kosovo, a más? Albania, o sea, estuvimos sí. ahí brincando, nos fuimos a Italia, estuvimos haciendo como un viaje por el norte de Italia y, y, y la verdad fue agotador, o sea, no se lo recomiendo a nadie porque queríamos obviamente crear un montón de contenido, claro. pero llegó un día, o sea, cuando ya estábamos en el sexto séptimo destino, ya estábamos en que yo no quería ver una cámara porque le iba a lanzar por la ventana. Entonces me di cuenta que eso no, no me funciona a mí. O sea, creo que prefiero quedarme mi ratico y, y estar así. Pero yo creo que después de probar tantas cosas, ya me fui, ya me voy a ir más por el modelo más tiempo. Y de hecho aquí en, en, en Rumanía nos vamos a quedar un año, o sea, al menos vamos a rentar un año. Vale. Y probablemente lo que hagamos será viajar de vez en cuando, o sea, no hay como reglas en ese aspecto, uh -huh. pero sí es más como tener ya una base y, y poder hacer cosas un poco más grandes también, porque por ejemplo, creo que también depende muchísimo de, de qué estás haciendo, de si, es, de si ya tienes un trabajo más fijo, de si tienes un... Como que no tienes que construir cosas nuevas, porque por ejemplo, ahorita que yo estoy construyendo todo este tema de la marca personal, sí. me ha costado muchísimo eh, pues mantenerme el, el foco, O sea, al final claro. requiere muchísimo trabajo todo este tema de construir y hacer la página y actualizar la página y bla, bla, bla. Y, y si a eso le sumas viajes, pues es, es agotador. Entonces lo que quiero es más como bajarle el ritmo, dedicarle tiempo a esto... Y bueno, si se quiere viajar, se viaja, y claro. si no, no se quiere viajar, pero que ya no sea como una obligación, porque es que... antes... Era tan nomada que literalmente no tenía nada. O sea, mis cosas estaban en una bodega. Entonces era como, o viajas o no tienes dónde dormir. Entonces era como, ok. Claro, claro y además, tus viajes es un poco visitar, pero también enfocado para crear contenido. Entonces, claro, tiene que ser muy cansado, tener que estar mirando el sitio, las rutas, grabar aquí. No, ya, no, dale. no, es agotador. ¿No? Es claro. agotador, es agotador, es agotador. O sea, después de este viaje es muy cansado porque además... Obviamente, el, el esfuerzo de crear contenido, pues no es solo investigar, o sea, también el incluso hablarle a la cámara, los extraños, que si sí, el sentimiento que te da un poco de pena, que si no sé qué. O sea, llega, o sea, llega a las 8 de la noche y estás así de que desmayado porque no puedes el cansancio. Y a eso súmale que pues tienes que postear, tienes que editar, claro. o sea, hay un montón de factores. Entonces, sí, llega a ser una, un poco retador. Y, y una cosa, Carla, ¿cómo...? ¿Cómo te organizas o cómo te estructuras un día de, de visita en una ciudad? Yo que sé, estabas ahí en Croacia, en Dubrovnik y dices, venga va, ¿Cómo, ¿cómo te planteas ese día? Porque claro, yo creo que tú, no es como cualquier persona que va a visitar, sino vas a visitar, pero además con la idea de grabar, entonces, ¿te organizas, te planificas, cómo, cómo lo haces? Mira, eh, es como una mezcla. Yo creo que, por ejemplo, si voy, o sea, las veces que he ido a, a Croacia han sido más como de nómada, o sea, me he quedado dos meses, dos o tres meses en split. Entonces siempre es como muy de que llegas a vivir. O sea, yo, yo tengo, o sea, yo, yo me adapto súper fácil. O sea, de hecho, yo a todos le llamo mi casa. O sea, es como <risa> mi casa. O sea, nos vamos al hotel y ya queda la casa. Entonces yo estoy todo el día así, me adapto súper sencillo y es bastante chévere porque, o sea, yo llego con mi maleta, llego al apartamento, al Airbnb. Y ya, automáticamente yo y ahí y, y, y casi siempre la rutina o, o la agenda siempre es como simplemente trabajar durante el día, en la tarde salir, caminar, hacer mercados, o sea, lo que sea. Y ya los días que son de grabación, esos sí son como de la estructura. O sea, esos son días incluso en los que ni siquiera disfrutas, creo yo, porque, porque ya estás como en plan de, de grabar. O sea, porque no hay manera de estar grabando y conociendo a la vez. O sea, yo lo he intentado y al menos a mí no me ha no me ha servido, entonces siempre lo que intento es como conocer antes, primero o sea, sea vale. el primer día del viaje se conoce, no se, no se agarra el teléfono, se tranquiliza y tal, y ya tipo antes de irnos, o sea, se estructura como, mira, se va a hacer tal, tal, tal video, vamos a grabarlo así, en, en X lugar, y así funciona. ¿Y cosas curiosas que te hayan pasado, a lo mejor grabando y demás, que digas, ostras, que algo que te haya pasado que hayas ido ahí a algún sitio y luego has ido a grabar y ha pasado algo que dices, ostras, graba, graba. ¿Te ha pasado algo alguna anécdota así curiosa? Oye, en Croacia, eh, no, en, en Turquía me pasó que les encantaba grabar, o sea, les encantaba, los turcos les encanta una cámara. Entonces era muy gracioso porque literalmente por primera vez en mi vida me estaban diciendo, ven, ven, ven, graba aquí, graba aquí. Entonces como que en el Gran Bazar de Estambul, vale. de que me metían a las tiendas, y era como, mira, mira esto, y me empezaban como a explicar. Y ¿sabes? llegaba un momento que era como, sabes, me quiero ir. Y ellos estaban como, no, no, no, quédate, quédate, graba, me graba, Era como, ok, ya, adiós. Eso me ha pasado, y otra cosa que también me ha pasado, que me ha dado mucha risa, es que me reconocen, y o sea, que tipo estoy ¿Sí? grabando, y alguien me grita como, ¡Carla! O sea, yo me he pasado en que casi cuatro ciudades, y ha sido ah. súper loco para mí. Hombre, men, menudo menudo gusto, ¿no? Menudo subido en estar grabando y ¡Carla! Y tú ahí, ¡ostras! ¿No? De, de hecho, claro, habrá alguien que te ha dicho, ¡Carla, Carla, ven! Y... Me ha, dado, me ha dado muchísima pena, o sea, de hecho me acuerdo que en Turquía me pasó que estábamos desayunando, y sabes, Oye, estábamos en el desayuno turco, que es así un súper desayuno y tal, y yo estaba que si tengo, o sea, ahorita está, el mes pasado viajamos con un amigo que tenía una cámara gigante, vale y, y sabes, ya estaba así, que modo youtuber, y que no, mire, el desayuno, no sé qué, y tal, y llegó alguien, y que, ay, tú eres Carla, ay, no sé qué, y yo, y que, <risa> o sea, tipo, automáticamente me conviví, que, ay, <risa> y fue muy gracioso Ostras, tiene tiene que ser curioso y tiene que vamos tiene que dar mucho gusto eh o sea que está no muy... es es maravilloso es maravilloso ¿no? porque porque además no sé me encanta como conectar con mi comunidad que también esté viajando sabes o sea creo que es como súper chévere porque, porque al final incluso muchas veces me ha tocado, ay, que no sé, cuando estaban bien, igual me tocó que una seguidora me escribió y que, hola, mire, hoy hay un concierto, ¿quieres venir? Y yo, sí, voy, y al final los veíamos. Y era como, es, es loquísimo porque es como tener amigos en todas las ciudades, entonces eso también funciona súper chévere. Claro, claro, y una cosa... Eh, de... Vaya, mucho a lugares baratos o diciendo vente aquí que aquí puedes ahorrar más o la forma más barata de venir aquí, pero también estás eh, plantado ir a sitios que un día puedas permitirte decir: Mira, hoy me voy a dar un viaje de, de, de lujo porque me lo, me lo merezco. O sea, está en mi lista, sin duda, sin duda lo quiero hacer. Eh, una de las cosas que quiero hacer es empezar a probar como Airbnbs de ah, estos bueno. como superna nice, que y, uh, sí. esa tipo únicos y tal. Y aquí hay que spoiler, a ver <risa> si ocurre a llama. Si oye, a oye, sería, vamos, sí, sí, o sea, que te probara Airbnb de exclusivo, ¿no? Ajá, ajá, una cosa sí quiero hacer porque no sé si, o sea, a mí me encanta meterme en Airbnbs a ver apartamentos, así no me vaya a quedar nunca ahí. Y luego lo principal, ahorita se están poniendo como todos, que si la casa es larga, que si no sé qué y tal, que obviamente son eh, Airbnb mucho más caros, porque suelen claro. ser como propiedades muy únicas, entonces, ¿sabes? Suelen costar, no sé, 400, 500 euros en la noche, o sea, cosas así. Y sí traigo como entre, en mente como que empezar a, a producir contenido de eso, pero más que todo como para YouTube, porque ahora claro. otra de las cosas que también traigo en mente es empezar a migrar un poco el formato y apostarle más a otras plataformas que en donde pues me, me puedo ganar dinero porque al final en, en Instagram, TikTok requieren una cantidad de trabajo impresionante claro. y, y pues no me pagan directamente, entonces te hace replantear un poco las cosas y ahorita quiero como aprender a hacer YouTube y bueno, sí me gustaría crear ese tipo de contenido porque siento que es muy atractivo claro. incluso para las personas. ¿Y no te has planteado Twitch? Twitch de esos lugares? ¿eh? No, eh, la plataforma Twitch. ¿No? ¿No? Twitch. Ah, Twitch, sí. sí. No, no, fíjate que me han dicho, pero creo que no estoy todavía para agarrar una. Porque además creo que sería como mi. Sí, es en directo. De, o sea, es en directo. como mi novena red social. O sea, creo claro. que todavía todavía no. O sea, sí lo tengo. O sea, sí creo que sí me gustaría probarla, no jamás en mi vida de consumidor. Twitch, pero creo que podría estar chévere hacerlo. Mira, hablando ahora de redes sociales y demás, eh, tú estás en todas. Entonces, ¿crees que es fundamental al principio, bueno, en tu experiencia, al principio o al final, enfocarse cada vez más en, en, menos, en menos redes? Porque yo creo que al final, claro, lleva un gasto mental muy importante, ¿no? Mm, si les esto honesta, o sea, esto puede ser un poco polémico en cualquier persona que, que, que pues, produzca contenido cree contenido. Yo creo que la estrategia unicanal es un asco. O sea, la verdad es que no, no estoy de acuerdo con ella porque además he visto demasiados creadores de contenido sufrir porque el algoritmo cambió, porque su comunidad se durmió, porque lo cancelaron o lo que sea. Entonces creo que, que al menos yo le he puesto 100% a una estrategia de varias redes sociales porque además en todas las redes sociales hay gente interesada en lo que tú vas a decir, pero esa o sea, gente de, de características completamente diferentes. Entonces yo siento que puedes llevar una estrategia multicanal sin ningún problema y a pesar de que obviamente lleva esfuerzo, porque si lo lleva, no es un esfuerzo que tú digas, oh, o sea, tipo, tengo que volver a nacer porque... O sea, hay, hay plataformas en las que simplemente puedes repostear contenido y ya. O sea, porque, por ejemplo, yo estoy con Pinterest, estoy con LinkedIn también. O sea, tipo, son plataformas que yo no apostaba nada por ellas, pero dije, ¿sabes?, los voy a aprovechar porque al final no pierdo nada duplicando el contenido. Y han funcionado súper bien. O sea, en Pinterest claro. mi comunidad ha crecido gigantesco y en LinkedIn igual han salido algunas oportunidades interesantes. Entonces, siento que... que si lo automatizas, se hace prácticamente solo y ya no lo tienes que hacer directo. Así que yo le apuesto a, a, a hacer varias plataformas, pero creo que no lo recomiendo desde el día uno. O sea, lo recomiendo hacer. O sea, de la manera en la que yo hice, siento que a mí me funcionó muy bien, que fue primero una red social, la crecí, luego otra red social, la crecí, luego otra red social, porque he visto demasiadas personas que, que se vuelven demasiado, o sea, como que se dejan llevar por la motivación y dicen... Ahora métete en mi canal de Telegram y suscríbete a mi YouTube porque voy a subir videos todas las semanas y, y luego se dan cuenta que es imposible. Entonces terminan de que con el canal de Telegram sin mensajes, con el canal de YouTube con un solo video y sin postear contenido en, en Instagram porque no les da la vida, porque es un trabajo entonces, creo que paso a paso sí lo puedes lograr, pero sin duda creo que a largo plazo una estrategia de muchos canales puede funcionar. Claro, sí, lo de muchos canales yo sí que lo entiendo, pero, por ejemplo, sí que estás diciendo que primero una red, hacerla crecer, luego otra, luego otra. No, que lo que veo que mucha gente intenta meterse en todas las redes e intentar sí. hacer crecer todas a la vez. Y es imposible porque pasa lo que dices tú. Porque si no estás acostumbrado a crear contenido de cierta manera... Y no lo automatizas, porque luego es verdad que si coges un vídeo de YouTube, luego lo cortas, te vale para un short, te vale para TikTok, te vale. Entonces uh -huh. ahí sí, pero la gente que empieza al principio se, se puede le puede entrar un poco de bajón, ¿no? No, total, y la verdad es que es súper es agotador, diría yo, y también. Por ejemplo, al principio cuando estás creando contenido, pues no siempre vas a tener retroalimentación positiva. O sea, de hecho yo tardé meses en, en como que mi contenido empezara a llamar la atención y, y creo que es importante pues someterte a ese, a ese proceso solo con una red. Porque siento que claro. que te ignoren en una red es una cosa, pero que te ignoren en todas las redes es horrible. Entonces yo creo que es mejor... Empezar con una y luego irte con la otra, pero permitir que la comunidad que ya hiciste en una, pues vaya alimentándose si sea un poquitín a la segunda. O sea, de hecho, por ejemplo, yo, yo en mi canal de YouTube tengo un video de cómo yo empecé a monetizar YouTube. Y yo creo sí. que una de las maneras en las que yo logré monetizar tan rápido YouTube, o sea, rápido en estándares pues de la plataforma, fue mm. porque yo empecé YouTube mucho después de empezar Instagram. Entonces lo que yo hice fue, como ya yo tenía, esta, eh, a pesar de que son públicos totalmente diferentes... Eh, porque la gente que está en YouTube no suele ser la misma gente que está en Instagram. Uh -huh. eh, sí me ayudó mucho el hecho de yo ya tener personas a quienes decirle, oye, mira, ve a mi canal de YouTube. Y así fueran dos, tres, cuatro personas que vieran el video, pues sí. ya la plataforma decía, ah, mira, su video no está tan malo, quizás lo podemos mostrar un poco más de personas y hace como una bola de nieve que te permite crecer un poquito más rápido. Claro, no, no, está claro. Y luego, claro, en, empezaste también en Twitter, como dices tú, relativamente... Pro, eh... Hace poco Y que existe uh -huh. una barbaridad Porque supongo que mucha comunidad que ya te conocía Se fue a Twitter o no Fíjate, fíjate que con Twitter, con Twitter me pasó muy gracioso Porque mi estrategia en Twitter Nunca, nunca, nunca fue crecer O sea, de hecho vale. yo Al principio Twitter era como mi lugar de rants O sea, era como mi lugar en donde yo iba Hay que escribir como Estoy estresada <risa> Y yo no quería que nadie me consiguiera en Twitter Porque era como mi safe space Pero vale. fue muy cómico porque Como que yo no sé por qué muchos, o sea, varios de mis, de mi, o sea, yo publicaba, no sé, una foto tipo de que, oh, mi oficina de hoy, y boom, explotaba, o tipo, estoy trabajando remoto desde Croacia, por ejemplo, y boom, la gente como que de la nada Twitter lo, empu, lo empujaba, y yo creo que como Twitter tiene esto como de, quizás te podría interesar, trabajo remoto, claro. que, te, que te recomienda como tópicos, Uh -huh. eh, me imagino que algo empezó a ser así y, y pues la gente empezó a llegar y empezó a llegar y, y, y yo nunca lo promoví de, de, de Instagram, o sea creo que lo hice como dos o tres veces nada más y, y la gente en Twitter empezó a llegar sola y fue bastante interesante porque luego aprendí como a hacer hilos y empecé claro. a como a compartir, o sea empecé a duplicar el mismo contenido que tengo en el blog, lo empecé a, a compartir en... En, en Twitter y, y pegó maravilloso y eso fue lo que me hizo crecer ahí, pero, pero fue sorprendente que fue un público distinto o sea, de hecho lo que pasó con Twitter fue como un caso de estudio porque yo no entendí nunca me imaginé que iba a pasar algo así. Bueno, eso, eso, es, lo bueno de, eso es lo bueno a veces de las redes no que sin quererlo, de repente te haces viral y, y creces una barbaridad y dices, madre mía, yo que no quería no, no pretendía nada y creció una barbaridad, bueno, voy a aprovecharlo, ¿no? Total, y yo, y yo creo que, o sea, fíjate que a veces también siento que la comunicación, cuando no intentas, pega más, o sea, yo no sé claro. cuál es la lógica sí. detrás, o sea, yo siento sí, que es sí. como esta, esta, esta ley que dicen muchos, como, que, no, es que imagínate el video que me tardó seis horas en editar, tiene tres views, y el que subí en cinco minutos tiene 500 mil, entonces, claro. siento que va muy de la mano, o sea, hay muchas personas que puedes leer un poco que están intentando hacerse virales y... Y yo no sé por qué como que tendemos a llevar lo contrario y es como, mm, no, mejor no. Claro, yo, yo creo que vende mucho más lo natural, ¿no? Y lo espontáneo. Sí, seguro que sí. O sea, al menos yo siento que esto es algo que no ha funcionado muy bien para, para crecer la comunidad. Claro, pero aún así tú te mueves en todas las redes, pero sí que recomiendas tener una web para no estar eh, a merced de los algoritmos de las redes... Porque siempre está la polémica de, yo que sé, mañana Instagram cambia su algoritmo, eh, Twitter cierra porque Elion está mm -hmm. aburrido y quiere hacer un experimento. Y claro, mucha, mucha gente diría, ostras, pero si tienes tu web, es como que tú tienes ahí un, tu gente, ¿no? ¿Lo recomiendo? Totalmente, totalmente. Yo creo, de hecho, mi primer paso fue en mi página web y es la que yo recomendaría que sea el primer paso de todo el mundo porque... Creo que también la página web es como un filtro, incluso como hasta disciplina. O sea, yo siento que disciplina, credibilidad o sea, una página web es al final lo que la gente te va. O sea, es como tu única presencia que realmente es tuya. Entonces no. mucha gente, o sea, yo he visto creadores de contenido maravillosos que construyen una, uno, o sea, una cantidad de información en Instagram. Y, y, y luego se frustran porque la gente de seis meses después no ve su video de hace de hace cuatro meses. Y es como, ¿sabes? La plataforma está diseñada para que tú digas solo lo que está hoy. Y al final, si tú quieres ser un canal educativo, yo siento que es importantísimo que tú tengas una plataforma que sea, pues, inmune, entre comillas, al tiempo. Y yo siento que una página web, una, un blog te ayuda a concentrar toda esa información y, y pues a no estar todo el tiempo, oh, es que ese video lo hice hace seis meses, oh, claro. o, o incluso a que no tengas que perder pues la gran calidad de contenido que haces, que no se pierda en el tiempo, sino que lo puedas como adaptar a otros formatos y, y, el, y la gente le siga sirviendo la información. O sea, esta es una de las cosas que yo más he visto y, y sin duda... Oye, no es tan difícil. Claro, es que, a ver, yo estoy mirando un poco y claro, tú abogas porque realmente eh, con todas las cosas que hay a día de hoy eh, es relativamente barato empezar, ¿no? Súper, súper barato. Además, hoy en día hay, hay un montón de, de servicios que incluso te permiten tener tu blog, si lo quieres tener gratis, si lo quieres no sé qué, si quieres, o sea, hay, hay un montón de facilidades. Y, y además, una, una de las cosas que yo también digo es que si de verdad quieres sacar adelante el proyecto, pues vas a sacar los 3, 4 dólares que te cuesta pagar la página web mensual. O sea, yo creo que pagamos mucho más en tonterías, en el café, en no sé qué. Y al final incluso te da una credibilidad y te hace destacar frente a otros, porque tienes que partir de la idea que el 80% de los creadores de contenido se queda con el hacer contenido solo así. O sea, por ejemplo, en Twitter igual lo he visto que hay mucha gente que solo hace hilos pero ese hilo no está en ningún otro lugar. O sea, yo claro. todos los hilos que hago, al final pongo, si quieres leer más, vete a, a entrar al blog. Entonces, hasta la propia gente lo nota porque dice, wow, o sea, se ve que ella tiene más, más compromiso porque pues se tomó el tiempo de hacer una entrada al blog, se tomó el tiempo de hacer un canal de Telegram. Entonces, claro. ya eso te ayudó incluso a destacar frente a otros creadores porque estás haciendo lo que la gran mayoría de la gente le da flojera hacer. Vale, vale. Entonces, que danos algunos tipos, trucos de recomendaciones para empezar ya. O sea, mañana que veas la entrevista, diga, me ha convencido. Mm, empiezo. <risa> Yo creo que tan fácil como empezar, o sea, empezar a definir, o sea, define sobre qué quieres hablar, define cómo, o sea, si lo quieres hacer como una marca personal, si lo quieres hacer como una marca más, eh, como, como escondida, si quieres que tenga tu nombre, si quieres que tenga el nombre del proyecto, o sea, como que empieza a dar un poco de forma, eso es lo que yo recomendaría, y ya, y empieza a publicar, o sea, no lo pienses, no... No digas que tienes que tener 500 videos antes de, de publicar. No lo hagas, eh, sino simplemente empieza con lo que tengas y comprométete con, no sé, yo diría que 30 días de contenido, de que todos los días sí o sí tienes que sacar un contenido porque si no, no, o sea, que no vale. sea negociable. Eh, y creo que también recomendaría muchísimo de, de no fijarte en las métricas tradicionales, en likes, follows, no sé qué, sino medir tu éxito en base a tus métricas. O sea, por ejemplo... Eh, ponte la meta de publicar 10 videos al final del mes Y no tanto tener 500 seguidores Entonces vale. siento que algo así puede estar más dentro, dentro de tu control Y te puede ayudar incluso a motivarte más Porque pues dices, mira, este mes si sí logré 10 Mejor el mes que viene vamos a hacer 15 Y, y como que te, te empieza a, a ayudar un poco más Y sin duda sí, pero empieza con lo que tengan O sea, no necesitan una cámara profesional no necesitas ese micrófono que dices que necesitas. No necesitas esa cosa que dices que necesitas. Empieza con lo que tienes y ya. O sea, yo era de las que creía que necesitaba una cámara. Me compré la cámara y sigo grabando todo con mi teléfono. Entonces, no necesitas nada de eso. Bueno, pero es, está bien que, que lo digas tú porque hay gente que se busca excusas, ¿no? De, es que no, mi móvil no es bueno. Es que el sonido tal, esto no. Y realmente es, lo importante es empezar, ¿no? Y me, me ha gustado mucho el, el, el consejo de que, fíjate, por ejemplo, hacer 10 vídeos al mes, no conseguir 500 uh -huh. seguidores o 300 o likes, porque claro, te frustras, pero sin embargo dices, mira, he hecho mi 10, ahora voy a dar por 15 y demás, eso Total. motiva mucho más, claro, claro. Total, Oye, sobre todo porque al final las redes, o sea, las, hay un factor suerte, ¿sabes? O sea, hay un factor... Que a pesar de que todo el mundo quiera explicar los algoritmos, pues no todos conocemos el algoritmo al 100. Entonces, hay que entender que en las redes hay un factor suerte y pues no podemos basar nuestros objetivos en la suerte. O sea, tenemos que hacer algo que esté dentro de nuestro control. Entonces, por eso yo siempre digo como, mira, proponte mejor 10 videos en vez de, de no sé, 500 seguidores. Porque al final pueden llegar a ser 5.000 seguidores y, y, y fue más de lo que creíste y y no sé, o sea, incluso te puedes llegar a sorprender, creo yo Claro, claro, muy bien Pues mira, aprovecha ahora para momento, como digo yo, spam ah. de decir dónde estás eh, Cosas que quieras presentar, cosas que quieras contar, de que te sigan, redes, lo que tú quieras Bueno, estoy en todas las redes como Carla con Wi-Fi o Carla con Wi-Fi, dependiendo de donde nos escuches y, y ya en mi página web estoy igual como carlaconwifi.com, ahí comparto un montón de información de recursos, de cómo empezar, cómo irte, de tanto guías de turismo como, como diferentes recursos para trabajar en línea, tengo todo ahí, toda esa información es gratuita, en mi canal de YouTube también estoy como carlaconwifi, publico igual un montón de videos, ahorita se vienen un montón de cosas increíbles. Y sí. también si quieres aprender de algo, quieres un paso a paso más detallado, no quieres esa información del blog, sino quieres algo más eh, como específico, en mi academia de eh, Aprende con Wi-Fi tenemos dos cursos, tenemos un curso de e-commerce, de todo el tema de vender productos físicos a través de marketplaces, tiendas en línea, etc. Vale. Y también tenemos uno de aprender a trabajar remoto sin experiencia, enfocado a personas que de verdad no tienen nada de conocimientos de este mundo y quieren aprender un poco sobre cómo funciona qué oportunidades hay cómo hacer lo qué plataformas funcionan etcétera etcétera entonces ahí tengo todo eso <ríe> a la mano y, y nada y yo a la orden cualquier cosa cualquier duda siempre feliz de, de contestar cuando puedo hacerlo claro hoy en la academia en la academia tiene soporte sí tenemos un grupo de telegram para cada uno de los cursos Vale. Y de vez en cuando, como una vez al mes, una vez cada dos meses, hacemos dinámicas en vivo como para hablar con los estudiantes y que nos cuenten su progreso, dudas, lo que sea, estamos ah. haciendo así. Sí, sí, sí, bueno, yo igual te recomiendo, bueno, Telegram funciona muy bien, pero el Discord también está muy bien, ¿eh? para, para Sí, Discord está muy bien, ¿eh? escuchado, voy a investigar un poquito más, hasta ahora tenemos el Telegram porque, claro. no sé, fue como que lo que se me vino a la cabeza, pero sí estamos, o sea, sí estoy abierta a conocer otras cositas. Lo malo de las nuevas tecnologías es que siempre hay que estar aprendiendo, ¿eh? Sí, es un tema, sobre todo con estas redes. Yo creo que hubo ese boom porque hubo un super boom de Telegram sí. y luego salió el boom de, de Discord, que creo que es relativamente reciente, ¿no? no lleva tanto sí. tiempo. No, no, no, lleva, no lleva mucho, pero para rollo academias y membresías y tal, está muy bien porque permite mucha interacción, tanto de vídeo como de audio, y entre, entre los integrantes y no sé, uh -huh. se puede organizar, aunque Telegram ya saca también los canales que además pero no sé a mí, a mí Discord me gusta eh al principio no me gustaba nada y luego sí okay. que lo, eh, una vez que te habitúas es muy fácil aparte si luego aprendes y tal puedes automatizar muchas cosas bots y, y que te lleven todo puedes uh -huh. puedes hacer muchas cosas con Discord eh luego darle una vuelta que yo creo que sería interesante para todavía darle un poquito más de valor a tu academia entiendo entiendo que es similar o al menos es más o menos similar a Slack no ¿O no Sí, lo que pasa es que Slack creo que tiene ahí una de pago y demás uh -huh. eh, para que sea, y Discord de momento gratuito y puedes incluso hacerlo tú de pago y monetizarlo. Ah, ok, sí, porque entiendo que tienes como unas como subgrupos entre el grupo y tal. Sí, sí, sí. Lo, he, lo he visto, pero vamos a ver, quizás el año que viene nosotros tenemos varias cosas ya en mente, o sea, queremos hacer una reestructuración de muchas cosas por ahí, así que seguramente podemos. Evaluarlo, así que gracias por la recomendación. Nada, hombre, yo aquí nada. Pues nada, llevamos ya casi una horita y se me ha pasado volando, eh, la verdad, súper entretenido todo y yo creo que la audiencia va a estar encantada de ver esta entrevista porque a veces así se animan a decir, venga, va, vamos con Carla. Yo, yo como soy español, español, digo wifi, eh, aunque es wifi. Eh. Claro, claro. Pero bueno, pues oye, un placer, Carla, haberte tenido aquí y espero verte por las redes en cualquiera de ellas. No, un gusto, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación. Vale, pues nada, un saludito y vamos hablando. Chao, chao. Chaito.